Hola amigos del canal, hoy hemos encontrado este juego de voz esponja, que es un juego de terror, es diferente a los otros que hay en el canal. Vamos a ver de qué va, a por él. Bien, el juego trata de que tenemos que limpiar el Krusty Krab donde trabajamos y a ver qué pasa dice que estamos acostumbrados pero que hoy se nota algo diferente como algo se experimenta algo que no es lo de siempre estaremos locos o será algún demonio bueno pues nos dice cómo movernos y estamos aquí delante del Krastikran algo que me sorprende es que bueno eh, eh, normalmente se limpia antes de irse pero bueno este hombre como está enganchado al trabajo pues vamos a ver pues hay que empezar limpiando la comida de las mesas Ah, y se limpia pues eso pulsando un botón y esperando hasta que lo limpie vamos a ver supuestamente es de terror no lo sé, vamos a ver parece que sí, pero con la pinta lo es Calamardo No está Hemos limpiado las mesas Nos queda esta Tenemos una linterna Que es habitual Y ahora dice Coge la basura Y llevarla detrás del edificio no, no sé Como que llevamos la basura encima Podemos sprintar. Y aquí está el container. Se ha oído un grito. Que investiga, nos dice que investigamos la causa del sonido. Un grito de una mujer o una chica. O... Entramos aquí otra vez. Uf, estos juegos que parece que no es nada. Uf, uf, uf. A ver la otra puerta. Entrar. Mira. Eh. Mierda, esto es sangre de verdad, pero ¿y la sangre? Dios, qué poco se ve con la linterna Qué poco espacio tenemos para mirar Mantra aquí ¿Qué? ¿Qué coño es esto? Pero si puedo esponjar ¿No éramos nosotros? ¡Ya! ¡Oh, ¡Qué cara! Nos ha matado Entonces, ¿no éramos por esponja? Vamos a rejugarlo A ver ni idea, yo pensé que era esposa, sinceramente, pero. A ver si pasa las palabritas las frases. Ahora, eso sí, esto parece de verdad el Crafty Barger. Parece un poco más pequeño. Pero. Aquí cerrando nos mata pues como nos maten no otra vez y hay que hacerlo todo eh, vamos a correr solo podemos correr un poquito el eh, de antes vamos para allá que tampoco he intentado correr cuando he visto al bo esponja ahí eh, dándose la vuelta eh, ahora si sí veo la sangre vale pues vamos a intentar entrar a otro lado no nos deja a ver aquí bueno, hay que entrar aquí vamos a entrar y vamos a intentar salir corriendo no puedo hacer nada vete vete pero que no que no que no que Ya, te va a matar pero vámonos pero que hace ahí y quién somos juegos vale, puta madre, pues, esponja, ta, pero ¿qué somos? Calamardo, eh, cangrejo, eh, la voz era la de la ardilla esa, yo le pongo un 3, a mí no me ha gustado, le voy a poner un 3 Espero que le haya gustado el vídeo, Pero es que el juego no da para más Cuando digo basura es basura Auténtica mejor ah, ah, pues, Entiendo otra cosa pero yo no lo sé Voy a investigar y si lo encuentro Pues lo pego. Lo pero bueno Con esto me despido eh, Darle like si ha gustado Y chao y hasta la próxima